Ahora me escuchan. ¿Me escuchan? Es todo el volumen, ya subí todo el volumen, imágenes, eso pues hace que el alumno no tenga que aprender de una lista y memorizar, sino que lo relaciona con imágenes. Y, y animadas ¿no? eh, también este facilita el autoaprendizaje del alumno eso es otra cosa que me parece interesante porque el profesor no tiene que estar allí con el alumno estimulándolo, diciendo lo que lo está haciendo bien sino que ese recurso como agobar esa herramienta de animación por sí solo eh, ya trae ese tipo de, de estimulación eh, su aplicación, por ejemplo, puede ser en la biología, medicina, ciencias naturales, en fin, donde haya mu mucha información que el alumno tenga que aprender y que no solamente lo puede hacer eh, en una sola dirección, sino que eh, digamos que se pueda valer de video, música, eh, sonido, animaciones para aprender. El, por ejemplo, las proyecciones de películas también me parecieron bien interesantes. Eh, encontré una utilidad eh, que está ahora muy en boga, que es para aprender eh, idiomas extranjeros. Le colocan películas o cortometrajes a los estudiantes y entonces ellos pueden allí eh, hacer comprensión oral, escritura, a simuladores. ¿Me escuchan? Con respecto a simuladores, y, eh, por ejemplo, que es el, el recurso que encontré en el chifo de ELFO, con este tipo de recursos podemos representar fenómenos naturales o procesos, eh, ese tipo de situaciones, ¿no? simular hechos, y eso creo que todos estamos de acuerdo. Eh, me parece interesante, por ejemplo, Geobra, eh, que permite manipular variables eh, observar los resultados y qué consecuencias trae para el alumno cuando, eh, digamos, que cambia datos en esas variables. Eso me parece bien interesante para estudiar. Mm, ¿Por qué se usa o por qué encuentro un buen uso de este tipo de, de recursos? Porque muchas veces hay factores como el manejo de tecnología de alto costo, eh, o, o procesos complejos muy difíciles de, de aprender en una situación real eh, le, por ejemplo recuerdo cuando era instructora de fisco los eh, jóvenes que participaban en él cuando iban a estudiar a su casa no podían llevarse los routers de fisco eran sumamente costosos y tenerlos y no los podían comprar por supuesto pero se llevaban los simuladores entonces ese, por ejemplo, es una situación donde la tecnología es muy costosa para poder este, aprender remotamente. ¿no? Eh, entonces eso sería una, una aplicabilidad a conexiones WAN, por ejemplo. Pruebas de automóviles, como se ve en una de las herramientas de estimuladores, laboratorios biológicos, también diseño y, y remodelación de um, mobiliario. Muchas veces nos muestran... Eh, apartamentos o casas que queremos ver y no vamos a una casa modelo simplemente nos enseñan simuladores y podemos ver el espacio que tiene el apartamento entonces la parte de diseño le encuentro bastante utilidad finalmente los mundos virtuales que pues bueno, ya lo vimos en, en las clases pasadas con, con Pedro y estuvimos en Second Life y creo que todas las herramientas que yo pude ver, pude ver allí este, en común lo que hacen es estimular el componente social de, del aprendizaje, es decir, anima al alumno a colaborar y a compartir entre sí. Eh, Como encontrándose en esos mundos y asistiendo a clases en, clase en modo virtual. Diferencias entre este mundo virtual y, por ejemplo, el chat, que también es, donde, es allí donde nosotros nos encontramos a veces haciendo chat. Bueno, es que en un chat, es una caja, es como una caja donde solamente vemos nombres eh, y de allí no, no tenemos más impresión visual, en cambio en mundos virtuales tenemos esta posibilidad tenemos un, al, un alto impacto visual y creo que eso es lo que más llama la atención me llamó mucho la atención, por ejemplo las herramientas para adolescentes y, y niños, o sea que no es solamente para adultos eh, es para todas las edades y eso es este bueno, bien importantes y, y me llamó bastante la atención.